soy yo. En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Dios es solo amor, y por ende, eso es lo que soy yo. Amén.